Glowy Silk Lotion, seda reparadora de puntas abiertas y cabello seco. Aplica todos los días de medios a puntas sobre cabello húmedo o seco. Cabello hidratado y brillante sin sensación grasosa.